Espera, un nuevo contra el cante del pico. ¿Qué? Dentro, cállense, chicos. En serio, jódense ¡Ah! Eso no te va a lanzar. No sé. Aquí dice que, por favor, necesita meter para reconstruir un recover center. Con amor, quédense la mierda. Entonces, tenemos que reconstruir un recover center. ¡Uh! ¡Wow! ¿Cómo carajos te saliste así de estar ahí? Oigan, chicos, aquí hay un agujero. Así que, um, déjame ver si algo más se salió. ¡Hola, coini ¡Chúpame el culo, por si no sabías! Así que, ¡chúpame el culo! Sí, así que tienen que hacer metal. Y, uh, nosotros somos metal, eso sería como... ¡Jódanse! Necesitamos también reconstruir la luce Chambers. Chicos, vamos lo propio, por favor. Yo no voy allá primero. Ay que, ay, que más, Lefie. Lefie, tú, Ajá, ¡Ay, qué ¡Ay, qué más, Leffy! ¡Leffy, tú, anda! ay Cube, lejos mi alianza! Ahora, oh, ¿quién sigue, chicos? Somos... ¡Fabri, cállate! ¡Y entra! ¡Ah! ¡Ahora, bueno, no que no que a Sí, esto es lo mejor. Miren chicos, la Timmy Loser está como nueva. Uy, ¡Oh, en todo caso, la Timmy Loser tiene como. No sé, está nueva. Sí, bravo, está nueva. Así que sigamos con nuestras mamadas. ¡Oh, no pinto, ¿volver? ¿Qué? A todo! ¡Ah! Ahora es hora de que castillo. The points are gone. We are free of them now, but we look The to the moment that we see the next slice of cake a step closer to the prize brought on my cake a steak. Bueno, mmm. ¡Boom! Oigan, chicos. he vuelto. Ahora mandemos no a mierda, no, no, no, no, tranquilo, no se me empezó. Yo solo he pasado aquí. ¿Qué mierda? Nosotros también. ¿Qué carajos, chicos? Si sí, somos otras personas, soy una pelota. Así que jodanme. ¡Y ¡Oh, la de queso! ¡Ah, mierda! Ya teníamos con vómito, pero bueno. ¡Oh, mierda! Eso debe doler! ¡Oh! Bueno, como sea, esta vez los votos son demasiado. Y esta vez tendremos un pastel de queso. ¿Un pastel de queso? Sí. Un pastel de queso. O queso simple, no lo sé. Así que la mierda. Sigamos con el quita ¡Por favor, deja de dispararme en el culo! Entonces, ¿cómo va a ser el pastel de queso? Así va a ser el pastel de queso. Así, listo. ¡Ah, mierda! ¡Ahora a mandaron la pelota de queso! ¡Ay, se me salió mañana conociendo! Ok. Como recordaba en el episodio anterior, Fire y Flower no participaban, así que tomen su cake. O queso, como sea. Y ahora, solamente queda uno. Que es para Pablo. Ahora sí, la prueba final. Spongey vs Leffy. ¿Para quién será? Y la prueba final es para el queso, es para... eso, se dice. ¡Hijo de puta, yo lo revelaba! ¡Oh, mierda! Bueno, Spongy se va a la mierda. ¡Uh, adiós, Spongy, otra vez! Así que no mierda, otra vez. Eh, ahora final 4, bueno, como sea, solamente quedan dos episodios más para que se termine esa mierda. ¡Wow! Y sí, ya, se va a terminar esta primera temporada. ¿Qué mierda? ¿Cómo por primera temporada? Voy repasando los episodios del luna hasta el 22 de para a la temporada. Sí, todas mis las veces, o sea, trampas más Así que hoy vamos sea, se a hacer una recopilación de todas las trampas con el Master Color Center. ¡Vamos! salgan de aquí! salgan de mi espacio! ¡Ah! ¡Oh, mierda de rocas! ¡Carajo! ¿Eh? ¡Oh, mierda, Fally! ¡Eh! ¡Pablo, ayúdame a subir a lo que se llama ahora! ¡No! tú tienes que subir tú sola! Eh, ¡Yo no quiero subir! ¡Ay, Fally! ¡Tú vayas en la tabla y yo voy en esa tabla! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Quiero mascarte el culo! ¡Quiero mascarte el culo! ¡Mascarte el culo! ¡Vamos! Ey. ¡Mándame! ¡Mándame! Se está olvidando los nombres. ¡Ah, sí! ahora sí! ¡Ah, sí! ¿Eh? ¡Oh, hola! ¡Oh, mierda! No hay balsas. ¿Qué te hacíamos ahí? ¡Oh, ok! Oye, es mi boca. Toma, Barry, ¿tú lo puedes ocurrir, ¿En serio? Toma, ¿lo puedes ocupar? ¡Oh, ¿No? gracias! ¡Vaya, yo te metí al ¿Por qué te va a ir por ¡No! ¡Ah, ya! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ah, oh, toma! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ay, se está junto uh, de morir! ¡Eh, eh, soy tu salvador! ¡Sí! ¡Oh, mierda! <tose> ¡Va, llámame otra vez! ¡Tú eres mi perkin ahora! ¡Yo no soy perkin de nadie! ¡Y tú me mataste y me mataste! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! <tose> ¿Y ahora cómo vamos a ir sin balsas? Así que necesitamos una balsa. ¿Qué te necesitas en mi cabeza? Listo, wow. Sí, vándalo en mi cabeza. Wow, gracias. <ríe> Somos la mera pichula. ¿Eh? Oh mierda, perra la visa. <ríe> Soy la mera verga. Oh mierda. Ay. Sí. ¡Oh, carajo, caramba! Estoma ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Hum, eh, ¿cuál ¿es el problema? No puedo pasar este, test. ayúdame. nada. ¿Sí? ¿sí? yo me sé las respuestas, así que te hagas copio. Porque eso es como el colegio o algo así, así que me chupo el culo. Oh, oh, oh. Sí, ahora tenemos que... No, yo como de piso, 4 no haré el cake. Oh, mierda, qué tramposa eres, esto con el culo. Bueno, de mierda, yo no hago cake. Oh. Sí. Sí. Hey, Fabi, ¿qué haces? Porque yo simplemente hago esto. Yo también hago lo mismo. Ay, carajos, lojos del culo. Hop, hop, hop, chucha! ¡Ay, amigo, hijo de puta! <muchas> ¡Ahhh! <tose> oh, desde ¡Ahhh! ¡Pipipim! ¡Es el final! ¡Oh, sí! este es el episodio de ayer! ¡Sí! ¡Que era el episodio ayer! ¡Ese era el episodio ayer! ayer! ¡Sí que yo voy corriendo con mi Naruto! Ay, ¿no hay dos años! ¡Oh, no no, no, ¡Oh, chingada! ¡Oh, creo que me jodí! ¡Oh, ah, ¡Sigo vivo! ¡No te vas esto puto! ¡Verdad? Oh, oh, oh. Guaya, ¿y ahora qué hacemos? Así que tendremos que subir. No sé cómo subir. sé que somos dos. Sí, se han una banana. Ah, mira, yo ya estoy cansado de seguir las órdenes de todos. Así que creo que te debería matar. ¿Qué? Sí, te voy a matar. Me cagas como al culo, No siempre soy yo el parking de todos. Nunca acordamos que nos íbamos a matar una a otra. Bueno, pero eso es el acuerdo. No hay acuerdos. Nunca dijiste que me ibas a matar. ¿Cómo se llama, vale verga? Pero es que en serio, nunca dijiste que me ibas a matar. Oigan, chicos, cállate, Flower. Oh, chingada. Ah, tranquilo, Lefi. Ay. Oh, mierda, creo que conseguiste ¿sí, pareja. No, carajo. Ahora sí, mátame. Ay, ven para acá, coñito mare. <ríe> Así que te voy a matar. Uno, dos... ¡Ah! ¡Pum! Bueno, creo que tú te has salvado, papá. El Flavor, Jairi y Lifi... Um... Hola, ¿ah? ¿eh? ¿Y el cartel que te di? Tienes que ocuparlo ahora. Ah, vale, lo ocupo. ¡Chum! Ah, ok. Ahí se me acuerdo voto por ellos y ya ya saben el dicho no voten aquí sino que ya está hecho esta mamada. hey wey, ¡Hey, chico que mira hay una once ¿no? record center qué te hacemos a um